How does it feel to be here? It makes me feel brave and courageous. Me siento muy inspirada y muy agradecida. It's a privilege to be here in this amazing energy. Es una sensación increíble porque es muy aprendizado o desaprendizado. Me siento en casa. Estoy sintiendo mucha alegría. I'm really happy here. I've made plenty of friends. Se han sido muchas emociones. Pero sobre todo mucha esperanza. I feel Eu vejo um movimento aonde as pessoas estão se organizando em vários lugares, de diferentes ações. É uma forma de se reconectar com o fluxo da vida, de aprender a partir das vivências, das relações. É um grande e muito generoso. Para mim, é uma forma de conectarmos e nos organizarmos como pessoas que fazem o bem no mundo. It's an opportunity for us to learn about ecology, which we call Aloha Aina in Hawaiian. Aloha Aina means love for the land. El aprendizaje sigue apareciendo en todos lados constantemente, y estamos aquí para compartirlo. Es un espacio donde corazonamos juntos, corazonamos juntas. I think we're co-creating a network of people committed to justice, liberation. The restoration of our humanity, the restoration of our sovereignty and dignity through our interconnection construimos desde el desde esperanza what i see here is essentially seeds are being sown of the future Ecoversity is what we have already known always known we are kind of rediscovering and re Our el camino hacia un mundo más justo, más equilibrado, más amoroso, creo que será posible, así nos unimos más. La co-creación que está pasando aquí es, en nuestro mundo, llamaríamos Hemeninga, una gran reunión de grandes mentes. Somos una familia que existe mediante el aprendizaje que encarna siempre la educación. Es por eso que jugamos, bailamos y hacemos música. Es por eso que hacemos modelos de futuros abundantes y mentes que se sienten libres. Damos regalos. Reconocemos las luchas de las marginadas, las luchas de los masivamente incomprendidos. Criticamos lo producido en masa, Criticamos también nuestros patrones de criticidad. Envolvemos nuestros cuerpos en un conocimiento que no puede limitarse a las palabras. Nos reunimos con preguntas, proyectos y pasión y compartimos sueños que son demasiado grandes para abordarlos solos. Nos arraigamos en la tierra, en nuestra ascendencia ancestral. Jugamos con las palabras, las usamos como provocaciones. Ay, gracias a Escuchamos lo que se puede nombrar y damos espacio a las cosas que existen más allá. My heart Bajo el mezquite nos juntamos a soñar, servir y no servirse para bien acompañar Y las flores y los cantos con amor corazonar, una fuerza, muchos rumbos Pájaros de cuatrocientas voces, quetzales, dragones, águilas y cóndores Tierra somos, somos de la tierra Por la noche nos reunimos a reírle a la luna en un charquito de apapachos Las manos nos tomamos, nuestras sombras abrazamos y con nuestras diferencias caminamos Ecoversidades es la casita de la casa que nos queremos inventar Los ancestros nos habitan y visitan Este rap no es para ti, ni para mí, ni para ellos Es para el nosotros donde estamos resistiendo Re-existiendo Re